Bien, que soy yo, soy el San Jordi y hoy es un día muy especial para comprar libras y regalar muchas flores. Teniendo la rambla que tenemos cortita, súper ancha, en el centro del pueblo y la tenemos, no te digo desaprovechada, pero enfocada hacia un tipo de actividad que no es el comercio, son bares y es otro tipo de actividad. Aquí cometimos el fallo de quitar bancos y poner bares, todo bares, yo no estoy en contra de nadie, pero bueno, pues se podía fomentar más de cara al comercio, daría mucha vida esta rambla, es muy alegre. Y bien, todo lo que se haga lo veo perfecto. Creo que tenemos que fomentar que la Rambla sea un punto de reunión. Al final, eh, cada vez hay más negocios en, en la Rambla y, y contra mejor esté y más bonita esté, pues nosotros nos esforzaremos muchísimo más para que venga la gente y, y pueda, pues en nuestro caso, degustar nuestras eh, creaciones y, y fomentar eso, ¿no? que la Rambla sea un punto de reunión. Creo que es súper importante y que es algo muy bonito.